Gracias. Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy estoy en un hotel, pero estoy en un hotel porque hoy es el cumpleaños de la Club. una de mis mejores amigas acá en Corea y podrán escuchar por los gritos afuera es Nalu y Jason porque estamos preparando todas las cosas para eh, este gran evento que es su cumpleaños ella no sabe que estamos acá, es como una relativa sorpresa, aunque yo creo, dentro de mí yo pienso que algo piensa porque la Clara igual es de esas personas que le gusta como tener como organizar todas las cosas, etcétera, etcétera. Para su cumpleaños pasado también fue así, pero para si es que sí o si sí no estamos aquí para celebrar y es por eso que estamos acá. Eh, quiero mostrarles escenas o como cosas de cuando fui a comprar su regalo y ahora también cuando se lo entregue y también cómo lo vamos a pasar, etcétera, etcétera. Eh, nada, es eh, muy genial poder celebrar a tus amigos, eh, sobre todo en mi caso que estoy súper lejos de Chile, de mis amigos que son más antiguos de hace años, así que estoy súper agradecido también y aprovecho también de, de decirle creo que una persona súper importante en mi vida y que la quiero y la adoro así mucho, mucho, mucho y siempre estaba estado ahí cuando la he necesitado, así que de verdad la amistad que he creado junto a ella y también junto a Nalu es una amistad que... Bueno, ustedes han visto los videos, mal no la pasamos Así que eso, vamos a ver el video, recuerden suscribirse acá abajito en el botoncito rojo y, y activar la campanita que está aquí para que les avise cuando suba video Porque eh, YouTube ustedes saben, así que eso, acompáñenme a ver cómo va a ser esta doctora estoy seguro que va a ser buena Ya la tienda donde le voy a comprar el regalo a la Clavo, Así que van a poder ver cuando entre qué es lo que es Pero yo creo que si ven la marca, no sé si la conocerán en realidad Según yo la marca es coreana, pero no sé si estará en otros países pero es una marca de eh, eh, carteras y cosas así como... mira, no sé en detalle, vine en bicicleta, <ríe> así que eso, voy a entrar ya, estos son todos los modelos de cartera que hay siento que son como chiquititas y como súper compactibles, bueno, no sé si esa palabra existe en realidad pero me dieron la opción de comprar esta de acá, pero no me gusta tanto porque la encuentro un poco... porque es de plástico básicamente, así que como que no así que yo creo que en volar voy a comprar una de esas de acá o sea, en realidad me gustó mucho este tipo de material que es como cuarina entonces, honestamente la cartera que más me gustó fue esta de acá no sé qué les parece a ustedes, pero yo la encuentro muy muy muy bonita ya, esta va a ser la cartera que le voy a comprar a Clau la quiero en color blanco porque me he dado cuenta que tiene puras carteras negras entonces. Creo que quizá una cartera blanca le vendría bien. Y por dentro, igual es bastante espacioso y tiene esta cosa que a mí me encanta en realidad, que también es blanca. Así que sí, super. Esto va a ser el regalo de cumpleaños de la Clau. le vas a ir el regalo de la Clau? Oh my god! ¿Qué? ¿Qué es Like... guys actually you know what what is that this was not the actually first place that i that i booked yeah, so i different. i actually i rented one super big studio but because of coronavirus it kind of got cancelled mm. so this was kind of second option mm. so actually i didn't know that you would be a little small so right. i I mean, <laughs> right. i mean this is too big for now no <laughs> oh my god It's amazing. It's cool. Yeah, it's cool. I mean, as long as you're in love. <laughs> For the ones in love. Oh my God. Sonny, oh sonny, yeah. Let me see The they make me Oh my God. This is so fancy. Ah. Sushi? Fuck. Wow. Muy bonito, wow. me ayudó mucho. No, I no didn't, I didn't. <risa> Ok, la clave está por llegar. Ahí está Jason terminando el último detalle. Super preocupado, super atento. You guys need to Seba? gears. Really. ¿Cómo ¿No las <risa> Happy, Happy birthday. birthday. ¿Cuánto sacar una cámara grabar? Y <ríe> Bienvenido Sí, Vamos okay, a cantar, ok, ya, va ¿En español? Ok ¿cómo es? ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Cumpleaños feliz! ¡Qué! <risa> <risa> in the world <speaking in> hello <world> Oh my god! She's fancy! She's fancy! Perfecto! Stretch Stretch What's in there? Oh my god! <world> What's in there? It's a Oh, que okay, no Muchas gracias, Eva. Sí, espérate, espérate. No, no, no. no Y esto trae la correa. Ay, oh, acabamos de terminar de grabar unos tiktok Y las chiquillas siguen ahí dándolo todo Jason yo creo que ya se rindió <ríe> Mientras la clave sigue ahí con la nalo dándolo todo Así que yo creo que hasta aquí voy a dejar este video Espero les haya gustado Y eso eh, Nos vemos ¿Cuál era? Oh, Dios mío, fatal me hasta ahora ya Pero bueno, es lo que pero hay si Gracias a todos por haber visto este video Nos vemos Bye, bye <ríe>